Muy buenas noches amigos, les saluda Luis Murillo de Costa Rica eh, Esta fue la máquina que se adquirió la empresa Una máquina que nos ha solucionado un montón de, de problemas, por así decirlo de alguna manera Nos ha dado un montón de mejoras Vamos a, a verla un poquito más de cerca Aquí va el rollo Que pasa por estos bolillos esta es la etiquetadora de fecha, en nuestro caso no la usamos. Acá por ahí en la manga que hace el sellado. En este caso estamos empacando un producto viscoso como es la salsa de tomate. Cuando la máquina se solicitó, se le solicitó con el manual en español, la pantalla táctil viene en español, eh, igual va haciendo una cuenta de la cantidad de producto o de cantidad de bolsitas que va haciendo durante la producción, la misma se puede reiniciar cuando no tenga el gusto, en nuestro caso, pues nuestra producción pues, ya no es tan necesario. Ustedes ven, esta fue la producción del día de hoy, si se reinicia, se resetea diario eh, digamos para 79,500 mil bolsitas eh, perdón, de la semana, es de esta perdón en este caso eh, cuando la máquina nos llegó a nosotros por una falla técnica mía eh,